Ex de Federico Val perdió un embarazo de tres meses y habló del duro momento que está viviendo. Es una de las mujeres más bellas y carismáticas de Argentina, con un rostro angelical y un cuerpo realmente infernal que le permitió trabajar en teatro y televisión acompañando a innumerables famosos. Sin embargo. Como suele suceder en Argentina, su nombre cobró mayor relevancia gracias a su largo noviazgo con Federico Val, sí, estamos hablando de la escultura alta Gala quien, además de talento y simpatía tiene una lengua picante que le permitió trascender en el medio. Por supuesto, en un momento, cansada de la cosa de la prensa, decidió instalarse en Córdoba. Donde tuvo a su primer hijo, los últimos meses, producto de una nueva relación, la joven había quedado nuevamente embarazada, lamentablemente, perdió su bebé. Ella misma se encargó de comunicar la triste noticia a través de sus redes sociales. Me dieron el alta. Luego de una larga internación. Estoy mejorando y solo quiero decirles gracias. Gracias a cada uno. Leí sus mensajes y me llegó toda la fuerza necesaria para sanar físicamente. Desde lo más profundo de mi corazón en este momento tan triste solo quiero agradecerles.